A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se escriben las ecuaciones mmm, por el método de análisis por mallas de un circuito que contiene tres bobinas acopladas magnéticamente. El circuito en el que vamos a aplicar mallas es este de aquí. ¿no? Donde aquí tenemos una bobina, aquí tenemos otra bobina acoplada con la anterior y aquí tenemos otra bobina acoplada con la anterior y con la anterior. Es decir, hay tres bobinas que están acopladas entre sí. Aquí tenemos el punto, quiere decir que esta bobina está acoplada con esta. Aquí tenemos un cuadrado, es decir, esta bobina está acoplada con esta. Y aquí tenemos un triángulo, es decir, que esta bobina está acoplada con esta de aquí. Si vamos a aplicar mallas, es deseable que todas las fuentes de circuito sean fuentes de tensión. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una fuente de tensión, con lo cual no nos plantea ningún problema. Y aquí a la derecha tenemos una fuente de intensidad, esta de aquí. Así que lo que hacemos a continuación es ver si tiene una impedancia en paralelo. ¿Por qué? Porque si tiene una impedancia en paralelo, sabemos que es una fuente real de intensidad y no tenemos ningún problema en transformarla a fuente real de tensión. Si es ideal, pues tendremos que hacer lo que ya sabemos, es decir, poner una tensión en sus bornes, que será una incógnita, añadir una ecuación adicional, o sea, el procedimiento que ya hemos visto. En este caso, si buscamos aquí a la izquierda, vemos que aquí hay un condensador. Es decir, tenemos efectivamente una impedancia en paralelo con esta fuente ideal de intensidad. Con lo cual, esto es una fuente real de intensidad, que podemos transformar a su fuente real de tensión equivalente. ¿Cómo? Tan fácil como siempre. Es decir, la fuente real de intensidad se transforma en una fuente real de tensión que tiene una impedancia en serie igual a la impedancia que tiene la fuente en paralelo. Es decir, si aquí hay un condensador, 1 partido por cd, la impedancia será 1 partido por cd. la misma. Y el valor de la fuente de tensión será el valor de la fuente de intensidad por el valor de la impedancia que tiene en paralelo. Es decir, que el valor de esta fuente de tensión será el valor de la fuente de intensidad... Y sub G por la impedancia del condensador que es 1 partido por Cd. Y para finalizar, como en la flecha apunta hacia el terminal de arriba, pues el mar de la fuente lo ponemos en el terminal de arriba. Ya hemos transformado la fuente real de tensión de intensidad en una fuente real de tensión. Es decir, ya tenemos el circuito dispuesto para aplicar mallas. Es un circuito con dos mallas. Aquí he puesto la intensidad de la malla 1. Repito, insisto, con esto es una referencia, pongo en el sentido que yo quiero, y ni siquiera es necesario que las dos vayan en el mismo sentido. Es decir, que aquí la intensidad C sub 2 también la he puesto en sentido horario, pero podría haber puesto en sentido antihorario sin ningún problema. Es decir, dos mallas para este circuito, esta la malla 1, esta la intensidad de circulación de la malla 1, la malla 2, esta la intensidad de circulación de la malla 2. Lo que he hecho, para no perderme más, más adelante, es poner en las bobinas, he puesto la referencia buena de tensión, teniendo en cuenta el criterio este que, con el que aplicamos mallas. Es decir, caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada. Quiere decir que como esta bobina, L1, pertenece a la malla 1, esta es la que hay de tensión buena para esta bobina Esta bobina, la L2, pertenece a las dos mallas, a la 1 y a la 2 Entonces lo que hago <coughs> es poner una referencia de tensión aquí a la izquierda Indicando que es la referencia de tensión buena cuando estoy en la malla 1 Y que eh, aquí a la derecha le pongo otra referencia que lleva el sentido de sub 2 indicando que esta es la referencia buena de tensión en esta bobina cuando pertenece a la malla 2. Y aquí en la intensidad, en la bobina 3, he puesto la referencia de tensión buena como perteneciente a la bobina, a la malla 2, que es a la que pertenece. Criterio: caído de tensión positivas, las crea la intensidad de la malla considerada. Bueno, pues ahora voy a buscar un punto de la malla, voy a sumar tensiones a lo largo de esa malla, y cuando llegue al punto de partida de partida, sumo igual a cero. Bien. Eh, el ejemplo de la transparencia anterior está aquí ¿m? Fíjense, la intensidad i 1 la he puesto en rojo Con lo cual he puesto en rojo las referencias que tienen que ver con la intensidad CISU1 La intensidad CISU2 la he puesto en verde He puesto aquí las referencias que tienen que ver con la intensidad sub 2 Es decir, la bobina 2 tiene dos referencias Una cuando pertenece a la malla 1 y otra cuando pertenece a la malla 2 ¿m? Y a partir de ahí empiezo a sumar tensiones Para la malla 1 voy a empezar en este punto Voy a circular por toda la malla y cuando acabe en este mismo punto, igualaré a cero las tensiones Ahora tengo una bobina que está acoplada con dos, es decir, esta bobina L1 está acoplada con esta y con esta de aquí He quitado los términos de inducción mutua para aclarar la figura, si no se confundía mucho, pero bueno Vale, entonces, quiere decir que la caída de tensión en esta bobina se deberá a que circule intensidad por ella, pero se deberá a que circule intensidad por esta y se deberá a que circule intensidad por esta otra bobina. Es decir, cada bobina tendrá tres términos de caída de tensión. Uno debido a la intensidad que circula por ella y otro debido a la intensidad que circula por cada una de las bobinas con las cuales está acoplada. Bien, pues empezamos. Caída de tensión en esta bobina será la impedancia de la bobina, L1 por D, por la intensidad que circula por ella que es la intensidad I1. Por esta bobina circula la intensidad I1. Eh, después determino los signos. Ahora voy a escribir términos sin más. <coughs> Estoy viendo la influencia de esta bobina en esta, es decir, el término de que haya tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por esta. Que será la impedancia del acoplamiento, M12 por D, por la intensidad que circula por esta bobina. Y por esta bobina pertenece a la malla 1 y a la malla 2, es decir, circulará I1 menos I2. Pero también habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por esta. ¿Cuánto valdrá ese término de caída de tensión? Pues será la impedancia del acoplamiento m13 por d por la intensidad que circula por eh, eh, esta bobina, que es la intensidad de ¿Vale? 2. Es decir, en esta bobina hay tres términos de caída de tensión: uno debido a que circula intensidad por aquí, otro debido a que circula intensidad por aquí y otro debido a que circula intensidad por aquí, que son estos que están aquí debajo. Estos están aquí recogidos en esta llave de aquí Bien, vamos con los signos El, el término que contiene el 1 Muy fácil, como tensión e intensidad Aquí, por el criterio que, que utilizamos Siempre va a tener el mismo sentido Signo positivo Vamos a ver la influencia de esta bobina en esta de aquí ¿Mm? Los terminales correspondientes de estas dos bobinas son el punto Aquí hay un punto, hay un punto Es decir, los terminales correspondientes de esta bobina son los puntos Y estoy viendo la influencia de esta en esta Y voy a razonar con la intensidad y su 1 que circula por esta bobina. Y digo, a ver, la intensidad I 1 entra por el terminal marcado por el punto. Su intensidad equivalente circulando por esta bobina será una intensidad que entre por el terminal marcado por el punto. O sea, irá de izquierda a derecha. Y la referencia buena de tensión es esta que he pintado aquí, que va de izquierda a derecha. Con lo cual, tanto la intensidad equivalente como la tensión buena en esta bobina llevan el mismo sentido. Con lo cual, el signo de este término es un signo más. Bien, yo no me queda por determinar la influencia de esta bobina en esta de aquí ¿Vale? Que era este término Le voy a poner el signo Los terminales correspondientes de esta bobina y esta bobina son los cuadrados Aquí hay un cuadrado, aquí hay otro cuadrado ¿Mm? Un cuadrado y otro cuadrado Bueno, entonces estoy viendo la influencia de esta en esta de aquí Y digo, por aquí circula la intensidad dos 2 Y circular en este sentido, es decir, entra por determinar que tiene el cuadrado su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina cree el mismo efecto, sería una intensidad que entre por el cuadrado, o sea que vaya de derecha a izquierda. Y como la referencia amulada de tensión en esta bobina es esta que he marcado aquí, que es de izquierda a derecha, intensidad equivalente de derecha a izquierda, la tensión de izquierda a derecha, signo del acoplamiento negativo. Y ya he determinado las caídas de tensiones en esta bobina, así que sigo avanzando y me encuentro esta bobina de aquí. Pero ocurrirá lo mismo que con la otra bobina, es decir, tendrá tres términos de caída de tensión Uno debido a que circula intensidad por ella, otro debido a que circula intensidad por la bobina 1 Y otro porque eh, otro término de caída de tensión porque circula intensidad por la bobina 3 ¿Mm? Los escribo Caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por ella Pues será la impedancia de la bobina por la intensidad que circula por esta bobina Como estoy en la malla 1, será la intensidad I 1 menos la intensidad I 2 Que va en sentido contrario Vale Ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por esta, que será la impedancia del acoplamiento m12d por la intensidad que circula por esta bobina y por esta bobina circula la intensidad i1. Y ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina porque circula la intensidad por esta, que será el acoplamiento m23d por, por la intensidad que circula por esta bobina y por esta bobina circula la intensidad i2, pues por i2. Vale. Ahora vamos a ver los signos. N2 D, el término contiene el 2 d pues hemos dicho que tensión e intensidad en este por definición tiene el mismo sentido, así que positivo ahora vamos a ver la influencia de esta bobina en esta y los terminales correspondientes son los puntos por aquí circula la intensidad I1 y digo I1, entra por el terminal marcado por el punto su intensidad equivalente circulando por esta bobina será una intensidad que entre por el terminal marcado por el punto es decir, de arriba a abajo y la referencia buena de tensión es esta roja de aquí que va de arriba a abajo, con lo cual el signo de este término Será un signo positivo, que es este de aquí. Y ahora me falta por ver la influencia de esta bobina en esta de aquí, que es este término de aquí. Por esta bobina circula la intensidad sub 2 Y los terminales correspondientes, hemos dicho, son los triángulos. Entonces la intensidad sub 2 sale por el triángulo. La intensidad sub 2 sale por el triángulo. Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina crea el mismo efecto, será una que salga por el triángulo. O sea que vaya de abajo arriba. Y como estoy en la referencia, uh, estoy en la malla 1, la referencia de buena tensión es esta, de arriba abajo, la roja. Es decir, la intensidad equivalente de abajo arriba, la referencia de tensión de arriba abajo, con lo cual el signo de este término de acoplamiento es un signo negativo. Bueno, pues ya tengo esta bobina, ya tengo esta bobina, sigo circulando, me encuentro la resistencia, que será R sub 2 por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I sub 1. Sigo circulando, me encuentro la fuente, me la encuentro de punta, es decir, menos E sub G1, y como he llegado al punto de inicio... Pues igual, esa suma de tensiones es igual a cero ya tengo la ecuación de la malla 1 Bien, pues ahora con el mismo procedimiento vamos a, hacer, a sumar tensiones en la malla 2 Empezamos en este punto Recuerden, ahora, igual que la, bobina, eh, que la malla anterior Toda bobina que me encuentre tendrá tres términos de caída de tensión Porque esta es ella y las dos bobinas con las que está acoplada El primer elemento que me encuentro es la bobina L3 Bueno, pues caída de tensión en esta bobina por aquella tensión esta bobina será una debido a que circula intensidad por ella, que es esta de aquí, l ¿Vale? 3 por d por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I2. Por aquí circula I2, ¿vale? Ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por esta, que será m13 por d por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I1. Y habrá un término de caída de tensión en esta bobina porque circula intensidad por esta de aquí, que será m23 por d. Por la intensidad que circula por esta bobina Y por esta bobina circula I sub 2 menos I sub 1 ¿Vale? Voy a poner el signos. Bueno, el Que contiene L, positivo, no hay duda Ahora vamos a ver la influencia de esta bobina en esta de aquí Por aquí circula I sub 1 y los terminales correspondientes Hemos dicho que son los cuadrados Es decir que la intensidad I sub 1 sale por el cuadrado Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina Crearía el mismo efecto, saldría por el cuadrado o sea, iría de derecha a izquierda. Y la referencia buena de tensión en esta bobina, que es la verde de esta de aquí, hemos dicho que va de izquierda a derecha. Con lo cual lleva a sentidos contrarios, lo que quiere decir que este término de aquí es un signo negativo. Y ahora vamos a ver la influencia de esta bobina en esta de aquí. Por aquí circula, hemos dicho, I2 menos I1. Bueno, pues voy a razonar con I2. Los terminales correspondientes entre esta bobina y esta bobina son los triángulos. Este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Y digo, la intensidad C sub 2 sale por el triángulo. La intensidad C sub 2 sale por el triángulo. Su intensidad equivalente es una que salga por el triángulo. Y una intensidad que sale por el triángulo lleva el mismo sentido que esta referencia buena de tensión verde de aquí. Con lo cual, el signo de este acoplamiento es positivo. Estoy diciendo que la intensidad C sub 2 circulando por esta bobina, sobre esta bobina, crea un flujo que se suma al de la bobina 3. Vamos a ver lo que dice este término. Dice que, sin embargo, si la intensidad I 1 circulando por esta bobina Sobre esta, lo que hace es disminuir su flujo ¿Mm? Aquí un signo menos Pues vamos a ver, la intensidad I 1 en esta bobina Entra por el triángulo Su intensidad equivalente sería una que entrara por el triángulo O sea, iría de derecha a izquierda Como la referencia buena de tensión en esta bobina es de izquierda a derecha Y la, la intensidad equivalente iría de derecha a izquierda Signos contrarios, la contribución de I 1 sería negativa Que efectivamente es lo que nos sale aquí m 23 por D con I sub 1 con signo menos. ¿Mm? O sea que la intensidad I sub y sub 2 circulando por esta bobina, la I sub 2 contribuye a aumentar el flujo y la I sub 1 contribuye a disminuir el flujo en esta bobina. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, pues sigo circulando y me encuentro el condensador. Pues impedancia del condensador por la intensidad que circula por ella que es la intensidad I sub 2. ¿Vale? Sigo circulando me encuentro la fuente. Me la encuentro a favor, con lo cual, valor de la fuente. y sub g por uno partido por cd. Sigo circulando, me encuentro la resistencia R3 Pues R3, por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I2 Y sigo circulando y me encuentro a la bobina L2 Que como siempre tendrá tres términos de caída de tensión Uno porque circula la intensidad por ella, otro porque circula la intensidad por esta Y otro porque circula la intensidad por esta de aquí Vamos con el propio Será la impedancia de la bobina, L2D, por I2-I1 menos ¿Por qué? Porque estoy en la malla 2 Caída de tensión positiva, las que sub I2, I1 va en sentido contrario Así que sub 2 menos si y 1. Ahora vamos a ver la influencia de la bobina 1 en la 2. ¿Mm? Y los terminales correspondientes hemos dicho que son los puntos. Entonces, digo, la intensidad y sub 1 circulando por esta bobina entra por el punto. Su intensidad equivalente será una que entre por el punto. O sea, que vaya de arriba a abajo. Pero como estoy en la malla 2, la que hay de tensión buena en esta bobina es de abajo a arriba. O sea que la intensidad equivalente de arriba abajo y la tensión de abajo arriba significa que al acoplamiento le corresponde un signo menos este de aquí, este signo menos de aquí. Y ahora por último vamos a ver la influencia de esta bobina en esta de aquí. ¿Mm? Y digo ¿cuánto valdrá? Pues será el acoplamiento m23 por d por la intensidad que circula por esta bobina que es la intensidad i2. Y ahora Insisto, estoy viendo la influencia de esta bobina en esta bobina Y los términos correspondientes son los triángulos, este de aquí y este de aquí Y digo, la intensidad y sub 2, cuando circula por aquí, sale por el triángulo Su intensidad equivalente será una que salga por el triángulo, o sea, de abajo a arriba Y la referencia buena de tensión en esta bobina, como perteneciente a la malla 2, va de abajo a arriba Es decir, intensidad equivalente de abajo a arriba, tensión de abajo a arriba, el mismo sentido Con lo cual el término del acoplamiento es un signo positivo como he llegado al punto de partida, sumo tensiones igual a cero. Y esta es la forma de plantear paso a paso cuáles son las ecuaciones de malla de este circuito que en concreto tiene tres bobinas acopladas magnéticamente.